Bienvenido a Entre Especies. Buenas tardes, tribu. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando vuestra semanita? Espero que bien, que, tranquilo, que tranquilos. He estado pensando que tenemos que hacer un directo ¿verdad? con sueños, porque no sé si vosotros os está pasando, pero eh, la mayoría de la gente con la que hablo está soñando mucho y esos sueños, aunque algo he dicho en algún directo, pero estaría muy bien poder hablar de ello eh, más abiertamente con alguien que también sepa de sueños y le preguntamos cosas, si os parece. Y se me ha ocurrido quién, <ríe> lo tengo en mente, así que espero que pronto pueda invitarle a que hablemos todos de sueños, ¿sí? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues por aquí, ¿qué tal allí? Aquí acaba de realizar tremendo, ha habido una tormenta. ¿En serio? Aquí ahora se ha ido el sol, pero ha hecho sol todo el día. Ah, pues qué bien. Fantasma. Perdona que estaba intentando traer los cerditos y no me hacían caso. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí en nuestros test de las 7, que ya es una bien. cita que tenemos todos los días... Muy bien. Y les, les he presentado un poco vuestro proyecto, les he contado que es un santuario un poco especial. Sí. Pero si quieres tú contarles un poco cómo surgió. Bueno, pues yo que mi idea era hacer un santuario de animales de granja, pero como todos los terrenos que encontraba eran como muy de bosque, eh, mucho, bueno, como con mucho desnivel y demás pensé que lo mejor que estaría ahí serían los animales autóctonos de, del bosque, los animales salvajes. Como por ejemplo, mira, te voy a enseñar que tengo aquí a cazorla, ¿tú ya lo conoces? Sí. Cazarle. ¡Hola, Virgo. ¡Hola! <risa> Pero es un jabalí, por ejemplo, era paralítico y hemos conseguido que camine y bueno, va haciendo poco a poco. Al menos Está también. muy bien. sí. Uy, sí, sí. Y nada, y básicamente lo que hacemos es rescatar animales salvajes de accidentes, de gente que los tiene, cazadores, varias circunstancias. Lleváis poquito tiempo, ¿verdad? ¿No lleváis tanto? Tres añitos, sí. Tres añitos, pero lo tenéis ya muy asentado. A mí eso me sorprende. Sí, la verdad es que empezó muy fuerte gracias a que mucha gente... Espera, que cambie la cámara, que me veas... Pero mucha gente nos apoyaba y nos apoya y eso hizo que el proyecto fuera bastante rápido, de verdad. Mírale, es el tío más majo. Aquí está, mira, con el gato. Están los dos. ¡Ay, familia! El otro día vi que, le, que lo, bueno, lo tiene separado, lo contamos, está separado del resto de jabalís que están en la reserva, pues porque a él es su familia, pero como que no, le podía, no les podía seguir... Sí, y se fin... quedaba, andaba peor, ¿verdad? Con el estrés. Y el... Al final lo separé, pero cuando los, los que están sanos empiezan a correr, él sale disparado, queriéndole seguir, y se hacía heridas. Entonces, le hemos tenido un tiempo con los mini pigs que son los cerditos que habéis visto por ahí atrás. A ver, él muy amigo no es. <risa> pero, <risa> pero, bueno, ahí está. <risa> sí, a él, a él le gusta estar con su familia, pero bueno... Sí, también, él, es es el... cierto, también es cierto que me acuerdo de cuando hablé con él, que él se siente, se, se siente nota los mimos especiales, el cariño especial, y se siente especial. No se siente inválido, se siente especial. Sí, es, un es un poco mimado, ¿eh? la verdad que sí. sí. La verdad que está un poco mimado, pero bueno. ¿Qué, qué más animales tenéis? Cuéntanos. Tenemos... Cérvidos, gamos, corzos, ciervos También tenemos ovejas, cabras, zorros Voy a moverme a ver si os puedo enseñar algún otro animal ¿vale? Porque a ver si no falla la conexión Vale Ok Si quieres ir haciendo alguna pregunta, haciendo alguna pregunta? Pues mira, he visto también yo sé que tenéis una zorrita que está con vosotros desde hace tiempo Sí Nega, Que la conocí yo cuando estuve por allí, súper simpática Sí. y un trasto pero sí. también he visto que os van a llegar no sé si están ya unos torritos que han encontrado en Andalucía no sí dos zorritos bebés aún no están aquí con lo de la cuarentena y todo bueno estos son los mini pigs que huyen de mí ah por cierto ah ya te lo dije ya, o sea, nada nada no te iba a decir lo de su que falleció pero ya si estuviste tú diciéndomelo o sea nada ya lo sabes. sí sí <risa> ahora sí. ellos van mucho con Peggy la otra cerdita no sé si te acuerdas la que ella sí. con un macho que era bueno ya están con ella no no es tan buena mami pero bueno hace lo que puede pero es la líder por lo menos no bueno no te creas ¿eh? pasa un poco porque sí, yo la veo que la veía que era como muy o sea le cuesta hacer hacer grupo un poco. Sí, exacto, es muy, como, muy, como muy solitaria, va a su bola, sí, sí, sí. Bueno, pero ellos son constantes, tarde o temprano lo conseguirán. Sí, sí, sí, yo creo que sí, vamos, esperemos. Estoy yendo a ver si hay por aquí que he visto las cabras y demás, a ver si los veo. Bueno, ellos se van, como veis me rehuyen. Son una familia un poco independentista. Ahí, por ahí he visto, voy a ver, ¿vale? Si encontramos más animales. Ok. Oye, ahora con la, cuarentena, con la cuarentena, ¿cómo estáis de ayuda? Bueno, estamos yo y mi marido solos, pero muy bien, porque acostumbrados también a vivir siempre con tanta gente. Ahora es como todo más, como más familiar, ¿sabes? Como más, bueno, más íntimo, más intimidad. Mucho más trabajo, pero... No tienes que dar explicación a todo el mundo. Hay, hay la parte positiva, la verdad. Vamos a ver si vemos a alguien más. ¿Tú cómo llevas la cuarentena? Pues la verdad es que yo llegué y llegué malita, con lo cual las dos primeras semanas ni lo noté porque no me apetecía salir. Estaba ahí yeah. mejorando todavía. Y bueno, ahora bien, solo dos veces, tengo la suerte de que estoy en una casa que tiene jardincito, y ah, me ayuda. Entonces es mejor. Sí. ¿Sile? Por aquí hay una cabra. ¿La ves? ¿La ves? Sí, sí, la veo, la veo. Hay subida. A ver si sí. hay... ¿Ya se acercan a vosotros? Sí. Sí. No. Sí, sí, lo que pasa es que eh, ahora mismo, perdón, es, es la hora de atardecer, empiezan los animales como muy a su rollo, porque es la hora como de comer, ha bajado el sol, Este claro, esto para los que no lo conocen son 100.000 metros cuadrados y encuéntralos, pero sí, sí, ellas se acercan. Bueno. <risa> ¡Hola! Mira, voy a saludarte. Hombre, ¿qué pasa? Hola, joven. Ella es Mini, Minnesota, y nació el año pasado aquí en la reserva. Rescatamos una cabra que estaba embarazada y ella es la que nació. Y a, ver, a, ver y a, ver, sí. a ver si hay alguien más por aquí. Es que es muy difícil ¿Tenés, encontrarles. ¿Tennessee sí anda por ahí o ya está con los demás? ¿Cómo? ¿Tennessee? Sí? Ah, sí, está por aquí, pero wow, ¿dónde? <risa> claro, es que esto es enorme. Ya tú ya lo sabes. Sí, es grande, es grande. Que esa es otra, cuidar entre dos todo el terreno, ya solo el terreno, eso ya, es un ya. burro. No, no, es mucho trabajo, la verdad que sí. Lo que pasa es que también al ser bosque, tampoco es que haya mucho, mucho trabajo. Eh, es más trabajo los animales que están en cuarentena, los que están como en, en rehabilitación o algo pero los que están así sueltos, el bosque no lo limpiamos, o sea, no, es más fácil. Mm. Vamos a ir a ver si veo a los jabalís y os los enseño. Ok, ¿Vale? bueno, pero tú antes de todo esto sí. te dedicabas a otra cosa, bastante sí. distinta, ¿verdad? Sí, bueno, yo es que justo antes de empezar todo esto me dedicaba a la fotografía y escritura, entonces... Fue como dejar todo, hacía vídeos también para televisión y demás, y lo dejé todo. Sigo escribiendo, eso sí, soy escritora, pero bueno, todo lo que es eh, proyectos audiovisuales, hacía mucho para, para televisión y demás, y lo dejé todo. Sí, sí. ¿Y has dejado tu canal de YouTube? Que solo lo leí el otro día. Es que no tengo tiempo, o sea, aunque... O sea, es mucho trabajo hacer vídeos de YouTube, si haces lo sabrás. Y al final no me da tiempo, siempre me pongo a grabar, pasa algo, luego nunca edito, nunca edito el vídeo y me estreso más que otra cosa. No sé, me encantaría, ¿eh? Pero ten... Uy. Que han salido corriendo. Tengo casi, Tenemos casi un millón de seguidores en YouTube y no estoy haciendo nada, pero es que... Como no tú has dicho, la vida esto es mucho trabajo. Sí. sí Pero bueno. Pero... Y ahora, te... ahora tenemos varios animales que tienen que llegar. Tenemos los dos cerritos, como tú has dicho. Uh -huh. Pero es que estoy bajando bosque a través, ¿eh? estoy trepando esto. <risa> y también un jabalí bebé. Y creo que cuatro corderitos también, pero con lo de la cuarentena y todo es que es imposible. Mira, que ya ha llegado a los jabalís. Ahí están. wow Y por ahí Es, nos bastante, es... bastante impresionante, chicos, ver a esta mujer <risa> entre toda esa manada de jabalís como una base La verdad. Bueno, <risa> Poniendo... Tú, tú te integraste muy bien, ¿eh? También. Bueno, sí. <risa> sí, yo me llevé bien. No todo el mundo se lleva bien con los jabalís Ahora van a gritar mucho Porque deben pensar que llevo comida Pero bueno, os los presento ¿Se ve bien, Maribé? Sí, muy bien Hola chicos Uy Esta es UiUi es la jefa, ¿veis? ¿Ella? El matri el matri Ahí está, el matri está. El matri la jefa Hola jefa alado. Hola wi Hola Ui <risa> Uy. Eh. Bueno, ¿saben que, no, saben que no llevo comida Y se están portando bien Pero cuando voy con comida Empiezan a chillar bueno, bueno, bueno Y por ahí están las ovejitas Que las he visto ya Yo las ovejitas no las vi Yo las vi de pasada, ¿no? Es verdad ¿Por qué? No, no, no entiendo. Porque a veces nos tenemos arriba. Arriba hay un campo muy grande que ah. pasa, y a lo mejor estaban ahí arriba y a lo mejor no nos, lo, no nos dio tiempo porque te hicimos como un turno. Un, tour, un tour rápido. ¡Hola, chicas! Lo Hoy, que sí chicas. me acuerdo es que bajaron algo, bajó algún ciervo a verme, a ver sí. qué pasaba. ¡Qué sí, bonito sí. fue Seguro que ahora si sí nos oyen bajar alguno, pero les, les cuesta. ¡Hola, chicos! Hola. Este es <risa> Son súper simpáticas las cabras. Sí, y esta es la, la que más. Es un bebé, ¿eh? aguarda. Se llama Panamá. Uy, qué cosa. Pero es, ella es pesada, ¿es? ¿eh? Ya verás. Espera, a ver si puedo girar la cámara ahora. Ella es bueno. <risa> Solo quiero... Mira, te están preguntando, te están preguntando por aquí cuál fue tu primer paso hacia el cambio. <risa> Bueno, yo me hice vegetariana y ahí fue como que empecé a, a querer como ayudar más a los animales y demás. Y mi, en mi caso fue así. Me hice vegetariana, entonces como vivía en la montaña ya, quise rescatar un animal de granja y rescaté a una oveja de las que están por ahí. Y así empezó. Y una llevó a otra, a otra, a otra, hasta que dije, hostia, es que... Si sigo rescatando cabras, no voy a tener dinero ni para comer yo, porque es mucho dinero. Y ahí fundé la asociación, busqué un terreno, y fue cuando no encontré terreno, como llano, y pensé en hacer el refugio de animales salvajes. ¿Y cómo os mantenéis? Básicamente con donaciones, apadrinamientos. Tenemos varias cosas. El apadrinamiento es lo que más funciona. La gente apadrina un animal, por ejemplo, a Panacota. Ajá. Y enviamos cada mes informes del animal... Eh, con foto, carta, pero como cualquier apadrinamiento Luego también hay teaming, que es un euro al mes, o comprando, la gente que compra cosas en la tienda benéfica, donativos puntuales, ferias, eventos, un poco de todo. Pero todo, todo es donativos, porque no tenemos ninguna ayuda ni nada. wow y organizar todo eso también es un pedazo de trabajo, ¿eh? yo creo que es el más duro que los animales al final es duro pero tiene como su recompensa no pero todo, todo el trabajo de ordenador de gestión ahora por suerte tenemos somos más frente, empecé yo sola ahora tengo una chica que lo lleva y es como más fácil pero ha sido una carrera de fondo wow y cuéntanos de nuestro, de tus libros, porque también a mí me fascina también que todavía sigas con tiempo para escribir, ¿eh? Bueno, la verdad, mira, el último que lo publico ahora, el último que sal que salió, que tenía que salir en marzo y se ha aplazado hasta mayo, yo me levantaba a las 4 de la mañana para escribir. Al final me autoconvencí que era como la hora mágica y que venía la inspiración y que esa hora había como algo, yo qué sé, algún... Y, y me levantaba esa hora para escribir porque no me daba la vida, la verdad. Pero suelo escribir mucho en los viajes. Cuando hago una gira para promocionar un libro, digo el siguiente. En los autobuses, <risas> trenes... Sí. La gente me dice, ah, seguro que en la reserva, con los animales, del bosque... Tienes que inspirarte un montón. Digo, todo lo contrario. O sea, te pongo a escribir y digo, ay, el agua de no sé quién. Vuelvo a escribir, ay, el medica la medicación. O sea, aquí no, no escribo nunca. Y no nada, más. escribo novela romántica... Y siempre... ¿No tienes ninguno de mis libros, no, tú? No, no, ¿Tú? no, porque cuando estuve en vuestro evento hubo uno que quería, pero se acababa de agotar cuando yo... Pues o que, que ves, otra cosa o algo así. La próxima que te vea, te, te doy un par. ¿Qué? ¿Dónde se pueden encontrar? tus pues Háblanos de cuáles son y, y dónde todo, se pueden encontrar? En cualquier librería. Si preguntas por mi nombre, Paola Calasanz, o por Dulcinea, que es como el el nombre artístico, eh, los encontraréis, son novelas románticas, pero cada novela tiene como un mensaje espiritual, como un trasfondo. La primera, por ejemplo, es una historia de amor y tal, pero habla mucho de la conexión con la naturaleza y los animales. La segunda habla más del océano y de todo el tema del plástico y así, pero dentro de una historia de amor. Es como que te, te doy un mensaje un poco como de sostenibilidad y demás, pero dentro de la historia de amor, no es como un libro de autoayuda, ¿sabes? Que te explica no. Y los nombres, es que tengo varios, ¿eh? La primera trilogía se llama El día que sueñes con flores salvajes, ese es el primero. Luego, El día que el océano te mire a los ojos, segundo. No. Y el tercero es El día que sientas el latir de las estrellas. Eh, luego publiqué uno que se llama El cuaderno del bosque Que es de recetas veganas La historia de la reserva Luego tengo una biología Que son dos, que se llaman Suenas a blues bajo la luna llena Y la segunda parte, si la luna nos llega Tocaría nuestra canción Son títulos muy largos Sí, ya solo el título te cuenta una historia Evoca el, toda historia Y el ahí. que sale ahora Se llama En la tierra de los primeros besos Que va de el reencuentro de una chica con su primer amor y bueno, es un poco dramático, pero <ríe> eh, muy romántico. Solo escribo de amor, Maridí, no sé, soy Cursi. Está guay, oye. <ríe> el otro día salí aquí, todos los domingos hacemos un domingo de creatividad. Entonces, hay una, una amiga que, bueno, que ha sido alumna también y tal, que ella es Pinta, eh, Leticia. Y nos contaba cómo eh, ella es rockera, le gusta el rock, la música, tal, está casada con un rockero también. Y ella intentaba al principio dibujar y que se notara esa parte rockera suya, hasta que se vio por vencida, porque dice, no, a ver, o sea, cuando pinto soy ñoña y lo tengo que aceptar. <risa> y me gustan las cosas cursis y una vez que lo acepté, soy muy feliz, me dice. <risa> pues me pasa, le pasa como a mí. <risa> Tiene que tener una salida por algún lado Estás ahí todo el rato eh, Con las manos en el barro Sí, y bueno, por algún lado tiene que salir La parte más Neptuniana, ¿no? La más soñadora Sí, sí, sí Aunque bueno, ya estáis materializando ahí juntos También es una historia muy bonita la vuestra ¿Estáis materializando juntos Ahí un sueño? Sí, sí, yo te lo digo ¿Cómo, de verdad ¿cómo os... Dime, dime. ¿Cómo os conocisteis? Porque esto no lo empezasteis juntos Uri y yo o sea, sí, o sí. Yo? sí Vale, pues yo no, yo comencé esto Hace ahora tres años y yo con Uri llevo dos Pues a él lo conocí Es un poco así como espiritual La verdad, pero como espiritual no Es como muy mágico porque Yo vi una foto suya en Instagram Vale, así Aquello que ves una foto de alguien Pero que no lo sigues, que es como alguien de Que te sugiere, ¿sabes cuando Instagram Puedes mirar cuentas nuevas? Bueno, pues Sí, verdad, que sale puedes... así, de te sugiere cosas, sí y yo dije, mi marido, o sea, vi la foto y pensé, tuve como un... Y dije, este hombre es mi marido, pero él no lo sabe. <risa> y abrí su Instagram, empecé a ver fotos, ver fotos, y se parecía muchísimo, muchísimo al primer protagonista de mi novela, El día que sueñes con flores salvajes. Era idéntico, era como muy parecido, es como, es el chico que yo he escrito. O sea, yo creo que tuve ahí como un algo raro. Y cuando lo conocí, le leí el libro y todo, me decías que soy yo. Digo, ya es muy fuerte, te escribí. O sea, no, no, no sé por qué. Y lo fuerte, o sea, ahí nos conocimos porque yo le escribí, obviamente, no pude no hacerlo. Le, le escribí. Y entonces empezamos a hablar, tal, como mucha química y demás. Cuando le conté lo de la reserva, se acojonó, en plan, ¿qué? Porque yo vivía sola en medio del bosque. Le dije, iba con jabalíes, ciervos, me dijo, wow. Y nada, y lo fuerte es que en, en el pasado nos habíamos encontrado en sitios, por casualidad, habíamos coincidido, y yo una vez lo vi a él y me gustó, otra vez me vio él a mí y yo le gusté, pero cuando nos conocimos por Instagram no sabíamos que era esa chica o ese chico que te gustó, hasta que hablando y hablando fue como, ay pues, ¿te pareces mucho, Tais? ¿Cómo eres tú? O sea, como que nos habíamos pues... encontrado otras veces, sí, pero es un poco complicado de explicar así rápido, pero sí, así es. Pues ahí tienes para otra novela ahí, ¿eh? Ya. Y la verdad que es súper bien, porque cuando yo lo conocí, yo estaba muy muy sola con el tema del proyecto y no podía con todo. Y él lo dejó todo para venirse a ir conmigo. Me ayudó en todo, en todo. O sea, fue una ayuda muy grande. Y con él montamos esta, que es la, otra, la nueva reserva. Cuando lo conocí estaba una más pequeñita. Esta es mucho más grande. Sí. Esa es enorme. Es un sí. pedazo de proyecto. La verdad. Y cuenta también, ya que estás, porque yo sé que cuando ves eso uno quiere, quiere conocerlo, y estoy segura que por aquí hay gente que está deseando conocerlo, y habéis montado un par de talleres, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, cada mes hacemos visitas de padrinos, que la gente que tiene animales apadrinados, padrinos y timers, que timers son los que duran un euro al mes, pueden venir a las jornadas de padrinos y estar aquí con los animales, conocer a sus ahijados y demás, pero aparte también hemos organizado unos retiros que es básicamente pasar dos días aquí haciendo como muchas eh, actividades de concienciación, meditación conexión con los animales y en la web está todo, eh, la web es como el nombre reservawildforest.org y ahí está todo explicado Ok y también estamos pensando ¿verdad? cuando salgamos de esta cuarentena a ver si ponemos fecha, hacer ahí sí. Uno de mis talleres de Animal de Poder. Aplazaste, o sea, todo, a... aplazaste todos, ¿no? Los talleres, imagino. Bueno, los, los de telepatía los he pasado online, para que no tengas que esperar. Ah, pero el Animal de Poder, por ahora sí. Estoy, estoy, estoy pensando en algo para mientras la cuarentena, pero el taller, taller, ahí en naturaleza... Ya, pues, es que es muy diferente, claro. Voy a ponerme un jersey, ¿eh, María, porque me estoy congelando. Ok. Aquí hace claro. un frío cuando se va el sol. A ver, ahora es. es en que... pleno bosque. Sí. Durante el día se está muy bien, pero cuando se va el sol. Mira, alguno que los talleres de animal de poder me dice, oh, tiene que ser increíble. Hay un taller de animal de poder. Pues es ah, mismo mismo yo En el tipi. Ahí, en ese tipi. Bueno. Bueno, bueno. A ver qué va a querer luego Hola, Hombre, ¿cómo estás, joven? Bueno, muchas gracias. ¿Qué mejor? tal va este alma libre? Está aprendiendo, lo tengo aquí ahora atado, lo atamos un rato para que se acostumbre a, Porque él se pone muy nervioso con los jabalís, va corriendo a la valla, quiere morderlos. Entonces, a ratos lo tenemos aquí para que los oiga, pero que no pueda ir a morderlos porque sí, él sí. se los quiere comer y no, y no a besos. No comer jabalí. Es complicado, ¿eh? Los perros con los animales salvajes, como tienen mucho instinto de... Bueno, instinto de perro. ¿Qué te voy a contar? A ver, si tengo... Y una cosa, en un proyecto así, podéis acoger cualquier animal... De, de autóctono que, que os ofrezcan o hay algunas restricciones o algo así no, nosotros tenemos permiso para eh, cualquier tipo de cérvido, corzo, reno ciervo, gamo, bueno cualquiera jabalís, zorros ovejas y cabras, es lo que tenemos por ahora eh, que son como los animales salvajes autóctonos de la zona más que nada es como animales de caza los que están permitidos cazar los cinegéticos que son los que nadie puede ayudar porque por ley si les pasa algo hay que matarlos cuando atropellan a un jabalí van los rurales y lo matan cuando atropellan a un corzo van los forestales y lo matan entonces nosotros somos los únicos que podemos decir vamos a intentar curarlo pero si no nos llaman a tiempo o lo que sea pues mala suerte es lo único. Nos pasa ha pasa algo parecido con los con los Cerditos Vietnam. vietnamitas, Sí, como Peggy y los Minitix. Ahora son considerados raza invasora porque mucha gente se compró cuando estaban de moda y tal. Algunos han escapado, los han abandonado y se cruzan con jabalí, entonces salen cerdolís y es como que está desplazando el jabalí autóctono. Entonces ahora se ha hecho una ley como que es invasor, en Cataluña al menos que yo sepa, y si te encuentras un, un vietnamita por la calle, un cazador lo puede matar como si fuera un jabalí. Entonces... O, o el ayuntamiento, o sea, es legal que lo maten. Por ejemplo, Peggy, una, la cerdita que te digo, la, tú sabes, ella iba con su hermano y un policía le tiró un tiro al hermano. Ella pudo escaparse, pero mató al hermano de un tiro y no pasa nada. Esto si es un perro, se le cae el pelo. Entonces, es como que no tienen ningún tipo de... Protección. Protección. Y, y no nosotros... ellos, ellos son muy sociables porque, claro, han crecido en familias. Sí, Entonces... sí. Pero cuando sí. Nosotros tenemos un convenio con la Generalitat Que cuando encuentran vietnamitas en, en libertad O sea, que se han escapado En vez de matarlos, nos los a nosotros Y claro, llegan como súper desconfiados Piensa que probablemente se han perseguido Mucho tiempo para capturarlos Peggy aún no me deja que la toque O sea, es como desconfiada Pero es un trabajo de que vuelva a confiar Poco a poco Claro. De todas formas, los cerditos son animales, se parecen mucho al humano en la manera de percibir. Y son animales que una vez que han desconfiado, igual que cuando te quieren te lo dan todo, <risa> ¿sabes? si confían en ti y tal, te lo dan todo, cuando cuando desconfían necesitan ir poco a poco. Sí, ¿eh? Como que tienen que integrar bien, cada paso que dan emocionalmente lo tienen que integrar bien, digerirlo bien y pasar al siguiente, Vamos, así, pasito a pasito. Sí, una vez, no sé dónde lo leí, leí que eso, que los cerdos tienen mucha memoria negativa. Como que recuerdan muy bien si alguien les ha hecho daño o algo. Ya te digo, los míos solo vienen si tengo comida. Si no, es como que no se hacían nada. Bueno, tú me lo dijiste de Peggy, que ella quería confiar, pero no... Le costaba. Ajá. Sí, no acabas ver, de... Lo, sí. bueno, lo bueno es que ella saber, sabe que está salvo ahí. Pero aún así le lleva un tiempo el aprender a, a dejarse ir pero ya sabe que está a salvo, por lo menos ese estrés ya no lo tiene. ¿Tú qué sensación tuviste al estar aquí, hablar con los animales? ¿Qué? Pues yo en general, en general fue una, fue una sensación de que estaban todos, muy, o sea, la mayoría están muy contentos y, y están muy, muy conectados con vosotros. También me dio un poco la sensación de sentir el, el feeling humano, es como muy de corazón, ese proyecto es muy de corazón. No todos, yo creo que no todos los proyectos con animales son muy de corazón, aunque se intente, pero no, luego se meten cosas, ¿no? Yo sí, creo es muy que difícil, fácil, ¿eh? Claro, por eso, efectivamente, es un equipo, son sensibilidades a todos, no los animales, si estamos ahí es porque los animales nos importan y, y ahí nos sale nuestra opinión y nuestra parte más de tercer chakra, ¿no? Más de ego, decir, no, como hay que hacer las cosas, es como yo digo, ¿no? Y es difícil mantener esa visión de, bueno, aquí lo importante es estar todos colaborando para que ellos estén bien. Y yo creo que eso vosotros lo tenéis muy bien conseguido y eso hace que a los animales vuestros rollos no les afecten, porque en otros sitios sí les ya. afecta. Nosotros intentamos siempre, como cuando alguien entra a trabajar y tiene una energía un poco tóxica, es Gente como que ya viene como... Intentamos trabajar siempre con gente como que no sé cómo decirlo, a ver si me entiendes, como gente muy estable y muy como no conflictiva, porque al final siempre afecta a los animales y hemos, nos ha pasado con gente que discutían que este macho esto es que se ha dejado la jaula abierta, es que ha sido su culpa, es como chicos, no importa. Y al final, es verdad, intentamos que el, el ambiente de nuestro equipo siempre sea como muy pacífico entre nosotros, ¿sabes? Muy buen rollo. Y eso, como muy estable, que no hayan como momentos, ¿sabes? Sí, pues eso ya es ayuda para los animales. Y ojalá más gente lo entendiera en el mundo de los animalistas. Que Mira, esas cosas intoxican. Yo sí he aprendido algo. Mira que he aprendido cosas, ¿vale? De animales, muchas. Y muchas cosas de medicación y de todo. Pero lo que más afecta a un animal es la energía con la que yo me acerco a ellos. Cuando yo me acerco con Totalmente. miedo a que se muera, por ejemplo, un animal atropellado, atropellado, ¿no? Si yo voy con el miedo, con mi, con mi inseguridad, con mis nervios de que se va a morir, tal, el animal me rehúye. En cambio, cuando vas con la voluntad de aceptar el momento de, vale, te estás muriendo, porque muchas veces llegamos a accidentes y el animal se está muriendo. Y lo que hay que hacer es o ayudarle a morir o traerlo rápidamente y operar, ¿no? Y te das cuenta que cuando yo voy nerviosa porque... A lo mejor es una cuestión de minutos, de vida o muerte, tal. Ellos aún empeoran más. Y cuando vas como, vale, no pasa nada, Paola, vamos, es una pasada la diferencia, el animal, Como se deja. Yo he tenido cérvidos, ciervos salvajes, que me lamían, salvajes, o sea, que, que, que al cabo de estar un mes o así con ellos, me lamían, me lamían. Y luego cuando se han recuperado, no me quieren ni ver. Pero como que en ese momento. Tengo un sitio de uno que al final lo tuvimos que liberar, se llamaba Denver. Le tuvimos que amputar una pata porque le quedó totalmente colgando el accidente y era un corzo salvaje con cornamenta o sea daba miedo le vendamos la cornamenta para que no nos hiciera daño durante la recuperación y me acuerdo que él me lamía y me daba besos y se ponía así la cabeza conmigo yo pensaba joder es un ciervo salvaje cuando te ven en la montaña huyen y el día que lo llevamos a soltar yo pensaba a ver si se va a quedar a mi lado tal tía le abrimos la jaula y ni me miró Uf, o sea como si no me hubiera visto en la vida y te das cuenta que ellos saben los momentos, saben cuándo toca y cuándo no. Sí, ¿no? Y te toca a ti aprenderlo también, porque eso tiene que ser un poquito, ¿no? Sí, Como que bien, que... Que, que, que se puede recuperar y al mismo tiempo... <risa> yo he aprendido aquí que se puede amar sin apego. Me cuesta, ¿eh? Yo soy muy de, ay, ¿sabes? Y, y darles mimitos y cuidarles. Y por ejemplo, con los, con los mini pics del principio que me rehuyen, yo solo quiero poderles rascar la barriga, darles masajes, porque a ellos les encanta, son, a los cerdos les encanta eso. Y con ellos tengo una relación tan distante que digo, es que he aprendido de verdad a amar sin apego. O sea, les amo y ellos no me quieren, pero bueno, es, está bien. Es otro tipo de amor no correspondido. Totalmente, totalmente. Amor incondicional. A ver, sí tiene que costar Bueno, encima los que sí La gente que tenemos animales Tendemos a ser de apego Es que nos pasa sí. Sí, Yo creo que todos los animales son de apego Lo que pasa es que, claro, cada uno con el de su especie ¿No? O sea Todos los no. animales necesitan contacto Si te fijas Bueno, ya, pero bueno, me refiero a que, por ejemplo Los corzos, entre ellos Siempre están unidos o sea, Yo creo que todas las especies Todos somos animales, ¿no? Como de contacto y... No sé, de manada, de gregarios, incluso los solitarios, yeah. mira los gatos. Comenta, comenta Aurora y tiene toda la razón, claro, es que nosotras no somos madres, tú por lo menos todavía no, yo no lo he sido, no lo voy a ser, <ríe> eh, pero ella sí, y dice, es como los hijos, yeah. Yo llega un momento que tienen que seguir su camino, pues sí, algo de eso hay, ¿no? <ríe> sí, es como el hijo, tú no lo eliges, lo que es incondicionalmente, pase lo que pase, ¿no? Sí. No, no, para mí son hijos, eh, Marí? Tú, tus animales, también los debes Tratar como familia, o sea, al final Mira, el otro día Vi un documental que dicen que las Mujeres, cuando son madres Se desactiva el la amígdala ¿Vale? Se les, se les cambia la forma de la amígdala Para estar siempre como alerta, cualquier ruido del niño Cualquier cosa, ellas Como que se le va, lo, lo sienten, ¿no? Lo típico que estás durmiendo, el niño llora Tú te levantas y el marido no Pues eso es en plan que bueno, pues se, una parte de la amígdola se activa diferente. Y digo yo, pues con animales tiene que ser lo mismo, porque yo me levanto a veces por cosas que digo, ¿cómo he podido saber que ahora mismo necesitaba que lo tapara porque se ha sacado la manta? Es como, digo, pero bueno, soy madre de animales. <risa> Eso a nivel energético yo sí sé lo que es y cómo funciona, es telepatía al final, es el principio de la telepatía, poder sentirles, ¿no? Es, y eso, es eso es efectivamente de corazón, cuando abres tu corazón a ellos es como que queda esa conexión y desde ahí ellos pueden llamar si necesitan eh, ayuda, aunque no seamos conscientes de que me están llamando por esto, por esto y por esto, hay una fuerza... Que te lleva y que a final hace que te encuentres y, y sepas y puedas echar un cable en el momento A mí, a mí me, me costó el tema de la, de la telepatía, me costó porque claro, yo no tengo la habilidad como de hacerlo de manera consciente como tú Pero al final me doy cuenta de que sé cosas que yo no sabía, una vez una corcita se nos hirió, se hizo daño y murió, ¿vale? Y estuvimos mucho tiempo Buscándola por el bosque porque no la encontrábamos El día del accidente, y yo supe dónde, Sabía dónde estaba todo el tiempo Y les dije a mi equipo, vamos allí porque está ahí seguro Y cuando llegamos les dije Abridle la barriga, y ellos, ¿por qué? Porque digo, es que está embarazada, o sea Era tan imposible, pero digo, es que Está embarazada, y le abrimos la barriga y, Pero estaba muerto ya el bebé Pero sí, oh. era como, joder, ¿cómo ha sabido Que estaba aquí, que está embarazada? Digo, no lo sé <risa> wow te lo cuentan, te lo cuentan, piden ayuda. Es que piden ayuda, claro que sí. Piden ayuda. Bueno. bueno, qué bonito proyecto está todo el mundo flipando, como ya sabía yo que iba a pasar, porque es precioso. Mm -hmm. Telepatía como la canción de Cupido, no sé qué, qué, qué canción. ¿Qué canción es esa, Ander? Ander es, Ander es uno de mis mejores amigos que me ha ayudado muchísimo, muchísimo también con el santuario, sobre todo al principio cuando yo estaba sola, bueno sí qué guay eh, ¿qué más están diciendo? verdaderamente estamos conectados no, claro, está todo conectado solo tenemos que dejarnos sentir, porque es desde el sentir que se, que se puede es que si nos, si nos enseñaran desde pequeñitos que esto es posible y cómo hacerlo guau wow. Incluso entre. Es nosotros. Que el, mundo, el mundo sería otro. Sí. Porque desde el sentir y sintiendo. Bueno, si puedes sentir desde pequeño la personalidad y todo, ¿no? Cómo es un animal. Tu manera de tratarlo, tu manera de verlo, ya no tendría nada que ver con cómo los tratamos ahora. Pero te digo, incluso animales que viven con nosotros y gente que ama a los animales. Pero al no poderlos sentir, pues porque estamos más en la mente. Es inevitable hasta un punto cosificar, ¿no? Pero cuando ya empiezas a sentirlo como ser vivo, el otro día venía un amigo mío a tomar el té aquí con nosotros, que él lo suyo son las plantas y la tierra, y él las vive pues como seres vivos que son, pues, claro, entonces te va hablando, te va contando y, claro, cuando vives así una planta, no tiene nada que ver con pasar por al lado de la maceta, ¿sabes? Nada que ver. Y de hecho, de la charla se activaron aquí relaciones con las plantas de casa, ¿no? Sí. Que tenían. Yo y ahora estoy, se... estoy con el mundo de las plantas, empezando mi primer huerto y estoy emocionada. Digo, les voy a cantar Uy. para que no se mueran, porque con tanto animal me da miedo que algunos me cuelen y me los mate todas las plantas. Eso es una posibilidad. Pero bueno, entonces cuando suba a YouTube ese directo que hice con él, te lo voy a pasar... Porque vale. no tiene desperdicio No tiene desperdicio Ostras, qué guay vale <coughs> ¿Y qué ¿tú? más? Cuéntanos, cuéntanos cuál es la experiencia Así del Así, una experiencia para contar que te venga De, de tu Historia con el refugio Ostras, yo creo Que Lo más como así motivos cuando sacamos adelante crías huérfanas que llegan moribundas quizá porque un cazador les ha matado a la madre o porque simplemente accidentes lo que sea, y te das cuenta de que los animales, cuando tú les empiezas a dar el verón ellos hacen el vínculo de mamá, o sea, si me das de mamar eres mi mamá, y los <risa> jabalís, zorros, todo o sea, es como, te buscan para como para chupar, en plan teta te siguen a todas partes, es como tu olor, yo les dejo mi camiseta y felices y qué pasadas o sea, ellos no entienden de especies para ellos eres su madre yo he criado por ejemplo Dakota que fue el primer jabalí que tuvimos lo crié en casa con todos los perros y claro Dakota pensaba que él era un perro cuando llegaba alguien a la puerta iban todos a ladrar y él detrás sabes como a ladrar a su manera a la puerta y me acuerdo el día que llegó la primera jabalina que es WIWI que es como la segunda jabalina que tuvimos y yo pensé, guau, cuando la vea, se pondrá tan feliz, empezará a jugar, ¿no? Y cuando la vio, tía, se quedó así y hizo guau, y se fue corriendo como, ¿qué es esto? Cara, yo nunca había visto un animal así. Y ella sí y ella fue corriendo a jugar y él chillaba como guau, se me metió debajo de las piernas y es como wow O sea, ¿crees que yo soy tu madre y ella que es tu especie? Te aterra. Y fue muy fue bonito por parte de decir, "Jo, es que realmente me ve como como la madre, ¿no? Me costó muchísimo explicarle que Wiwi era como él, pero al final ahora son un matrimonio con sus peleas, sus romances, pero les costó. Me encantan los jabalís. Y hace poco también ha pasado algo parecido con un pollito, ¿verdad? Sí, no, es que tenemos una gall... nuevamente sacamos todos los huevos para que, no crezcan, para que no nazcan pollitos Porque si no tendríamos muchísimos Y un huevo, yo no sé, se quedó una gallina Incubándolo, pero no sé Y me encontré un pollito como medio muerto En donde las cacas de las gallinas Ni siquiera estaba con la madre Y nada, lo re... lo... con calor Conseguí salvarlo y ahora es que La madre no lo quiere Porque como ella no, yo creo como ella no ha Espera que voy a ver, que el perro está ladrando lo Voy a entrar Espera, Mari, vena. Qué... Está aburrido ya de estar aquí fuera. Mira, mira, ti. Ah. ¿Pasa? Vale, espera. Un segundín, ¿eh? Voy a. Que cuando ladran es porque algo pasa siempre. ¡Uri! ¡Uri! Así fue en un directo. ¡Carrega tú, porfa! Traigo el pumbi de allá! <risa> Se ha metido con los cerdos. ¿Pumba es un perro que tenemos? Espera, ¿eh? Pumba es un... ¿Tú ya lo conoces? Él se cree que es el profesor. Él tiene que ordenarlo todo. Todos los animales en su hábitat. Cuando un animal sale de su hábitat, bueno, empieza a ladrar, ladrar, como avisándonos de que pasa algo, pasa algo, ¿sabes? Como, este, este cerdo está donde no tiene que estar y justo hoy los tengo sueltos pastando y claro, él sabe que no están en su casa. Y se pone loco, en plan como intentando... El hombre... <risas> los quiere poner a todos dentro de donde tienen que ir y se pone muy nervioso como... No consigue como ese típico perro, digo yo, de, de rebaño, de ovejas, ¿sabes? Que van como ordenando. Todo Le rato llamamos... pastor, ¿no? Pero, digamos, Le llamamos el rato va a estar... Pero ¿tenéis ahí un vigilante...? Lo <risas> llamamos el profesor porque él es el encargado de... De, de vamos, de todo y se pone, bueno. a llorar, se pone a llorar eh empieza uh, uh, uh, como no puedo sabes como ansiedad, ah, pobre no puedo aguantar no puedo verlo no puedo verlo él cuando ve un desorden que eso este sí que habla para yo creo que lo entendemos todos a Pumba nos estabas contando del pollito Nada, al final... yo creo que la madre porque los normalmente las gallinas incuban los huevos Veintipico días y nacen todos el mismo día, con horas de diferencia, pero el mismo día. Y este nació antes, no me preguntes por qué. Puede ser que los demás huevos no nazcan, pero ella como que no entendió. O sea, ella o es madre de pollitos o está incubando huevos, pero incubar huevos y cuidar pollito a la vez, no. Y lo he echó y hoy he conseguido ponérselo y lo acepta, pero ahora puede ser que abandone los otros huevos, porque ella como. Pero le va a encerrar un transportín para que esté con los huevos y el pollito. Que no Entonces, quede respecto... otra. No sé si nacerán, yo creo que ese huevo no es de ella O sea, Yo creo que ese pollito no es su hijo Debió nacer, yo no sé, porque las gallinas la, Algunas vuelan, salen del hábitat Y se van al bosque a incubar No nos damos cuenta Y a lo mejor viven con un pollito Pero como sabemos quién es la madre Yo se le he puesto a una que sé que está incubando huevos No sé <ríe> Es madre adoptiva, creo Pero le momento bien Uy, creo que es El momento de los aplausos Ah, ostras, a las ocho. Sí, te lo voy ¿Sabes? a enseñar. Vosotros ahí no escucháis, ¿no? Ningún ahí día está. los he visto. Me hace mucha ilusión. Voy a aplaudir. Pues Venga. Sí. <risa> aquí estamos. Cada día, ¿verdad? Desde que empezó la cuarentena. Cada día, a las ocho, aquí todo el barrio. Yo ahora mismo como estoy abajo, la verdad es que no se ve mucho más que a mis vecinos de enfrente. <risa> <risa> Pero está todo el barrio aquí, y de vez en cuando ponen música, y hay ambientazo, y sube toda la vibra. Que falta ratos. ¿Cómo en estáis? Las... Tenéis, tenéis una bonita cuarentena, la verdad. Dura, de mucho curro, pero muy bonita. No, no, yo me siento muy agradecida, de verdad, porque aquí no ha cambiado nada. Lo único que no puedo hacer compras, como normalmente hacía, de cosas de animales, sí. pero más trabajo que nunca. No sé lo que es estar en casa, porque no puedo Estar en casa, estoy todo el día trabajando Pero bueno Me prefiero así, claro Pues sí Bueno, muchísimas gracias Paola Por contarnos todo esto a ti, Ahora es queremos leer libros Algunos ya se los había leído, ya lo había, lo había dicho por ahí Y ya te contaré cuando me los vaya leyendo Te digo, ¿vale? Un muy beso bien, muy fuerte te Tengo nos ganas vemos. De, de que vuelvas a venir a vernos Chao